¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os voy a enseñar a hacer muchísimo, pero que muchísimo dinero. Voy a enseñaros a hacer más de un millón en 5 minutos. ¿Vais a flipar? Porque este, si el tutorial anterior os gustó, este es que os va a flipar. Así que no me detengo más y vamos a darle caña. Ya estamos aquí en nuestra partida y te voy a enseñar a fornarte como nunca antes, compañero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para este método vamos a necesitar las teraincursiones de 6 estrellas y ya sé que alguno me va a decir Oye, Eco, pero yo solo he visto de 2, de 3 estrellas. ¿Cómo consigo las de 6 estrellas? Tranquilo que te lo voy a explicar, pero antes te tengo que decir que, spoiler warning, son del postgame, exclusivas del postgame. Es decir, tienes que haber terminado el juego, así que si no te quieres spoilear, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Una vez has terminado el juego, lo siguiente que tienes que hacer es la revancha contra todos los líderes de gimnasio y después habrá un torneo en la escuela. Cuando terminas también ese torneo, vendrán a decirte que investigues un poco el tema de las Tera Incursiones, que supongo que sabrás lo que son, pero por si acaso yo te lo explico. Las Tera Incursiones son estos simbolitos que hay por el mapa, que básicamente son los halos de luz, que estás viendo ahí mismo al fondo en mi gameplay, que lo que tienen es un Pokémon Tera Cristalizado, pues como las raids en Pokémon eh, Espada y Escudo, básicamente lo mismo, ese tipo de incursiones, pero con Tera Cristal. Es que es muy sencillo, ¿vale? Y una vez te pones a investigarlas, te dicen que hagas unas cuantas, tienes que hacer unas 10 o 15. Hay un momento en el que te llaman y te dicen: Oye, compañero, que ya se investigó bastante, pero que ahora hay unas incursiones nuevas. Y estas son las de cristal negro, las de 6 estrellas. Os la voy a enseñar porque tengo una justo aquí al lado, ¿vale? La vais a ver, es este tera cristal de aquí, de cristal negro epicardo. O sea, está guapa, guapardo, chicos. Y en el mapa aparece con este símbolo de aquí, ¿vale? Lo podréis ver porque es un símbolo brillantito. Madre mía, ahora lo estoy tapando, pero como soy tan fail? Mirad, me separo del símbolo, ¿vale? Para que lo veáis bien. ¿Os fijáis? Es un símbolo simplemente igual que el de una raíz, pero que brilla especialmente. ¿Os dais cuenta de la diferencia, no? Yo creo, el de la izquierda no brilla y el de la derecha tiene hasta rayos, ¿vale? Bien, estas teleincursiones son de 6 estrellas y las vais a ver... Porque obviamente son de cristal negro y además cuando entras es como un ambiente así morado, dorado, como si fuera oscuro, de ese estilo, ¿no? Y bueno, y que hay seis estrellas, me cago en San Pito Pato Entonces, estas incursiones chicos, primero, las tenéis que hacer con gente, ¿de acuerdo? Si no tienes el internet, el Switch Online, deberías hacerlas con tus colegas en local, ¿vale? Tus colegas del colegio, quedáis una tarde y hacéis todas las que queráis son difíciles, os recomiendo tener los Pokémon a nivel 100 para poder pasarlas, pero lo interesante son los premios que dan, porque dan unos premios increíbles. Para empezar, te da cápsulas habilidad, eh, que sirve para cambiar la habilidad del Pokémon, te da chapas plateadas y te da caramelos de experiencia, teralitos, un montón de cosas. Pero hay un objeto concreto un objeto que es verdaderamente increíble para farmear dinero. ¿Y qué objeto es ese? Pues el parche habilidad, no la cápsula habilidad, que esa la podéis conseguir también con incursiones de 5 estrellas, creo. El parche habilidad, que solo se consigue creo en las de 6 estrellas. Estrellas. Os lo voy a enseñar porque lo tengo obviamente en el inventario y para que sepáis básicamente cómo es el objeto, ¿de acuerdo? Lo tengo exactamente en los objetos estos. Aquí está, aquí tenemos la cápsula habilidad y tenemos el parche habilidad, que es el que te permite cambiar a la habilidad oculta. Eh, una vez lo consigáis, que os puede costar unos cuantos intentos ya que es uno de los objetos más eh, difíciles de conseguir, una vez lo tengáis lo que tenemos que hacer chicos es clonarlo vale lo tenemos que clonar con el método que hice en el vídeo anterior pero que lo vamos a repetir en este vídeo un consejito que te quería dar antes de enseñarte a clonar es que las tera incursiones a día de hoy tienen un bug o un glitch que te permiten saber cuáles son las recompensas que vas a conseguir sin siquiera vencer la raid ¿Por qué? porque a día de hoy las personas que participan en la raid que no sean la persona que lo está hosteando se llevan los premios aunque pierdan la raid. Es una cosa muy extraña, me ha pasado a mí muchas veces con amigos y es la mejor manera de saber si esta raid en concreto te va a dar el parche habilidad, ¿de acuerdo? Entonces tú, cuando entras aquí y le das a afrontar en grupo, te da la opción de hacerlo con cualquiera, con amigos, puedes elegir como tú quieras. Pero si eres tú el que está haciendo esto, tú no te vas a llevar las recompensas. Pero tus colegas, los que vengan contigo o si pones que se une cualquiera, pues los que se unan, se van a llevar las recompensas aunque perdáis. Ya os visto que estas raids son muy difíciles y perder es muy probable. Así que eh, es muy probable que a la primera no salga. Por tanto, si lo haces con un colega, tu colega se va a llevar la recompensa. O si lo hacéis al revés, y si tu colega es el que hostea, pues tú te vas a llevar las recompensas. Y sabréis los dos si esta raid te dropea básicamente el parche habilidad. Y luego ya, cuando uno de los dos lo consiga, no hace falta ni que os la paséis. Lo clonáis con el método que os voy a explicar a continuación. Pero antes, os quería decir lo siguiente. También existe otra posibilidad, chicos... De conseguir el parche habilidad Y es uniéndoos a mi servidor de Discord Chicos, yo tengo parches habilidad Y los voy a repartir entre la gente que esté en mi servidor de Discord Así que te recomiendo que entres Lo tienes en la descripción y en el comentario fijado Y ahí yo voy a repartir los parches habilidad, ¿vale? Pero es cierto que si lo queréis hacer así También es legítimo, fácil y os divertiréis con los colegas Ya os lo garantizo Pero ahora os voy a enseñar a clonar, ¿vale? Os voy a enseñar cómo una vez tengáis ese parche Ya sea por la RAID, ya sea porque habéis entrado en mi servidor de Discord, como sea, te voy a enseñar a clonar. ¿Cómo hacemos esto? Bien, si no habéis visto el vídeo de clonación, que aún así os lo dejaré por aquí, os lo voy a explicar. Esto consiste en lo siguiente. Lo primero que tenéis que hacer es entrar a las opciones y aseguraros de que la selección de equipo o caja está en manual, que no sea automático, ya que el glitch de clonación se ejecuta gracias a esto. Después tenéis que aseguraros de que tenéis en el equipo al menos 5 Pokémon más la montura. No, va, o sea, no vale, me refiero a que tengáis al Pokémon, a Coraidon, metido en el equipo y cuente. No, con Coraidon tienen que sumar 6 Pokémon. Y una vez aseguráis que tenéis todo esto, ya podéis empezar a hacer el truco. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Vamos a darle a Coraidon este objeto que nos interesa clonar, que es en este caso el parche a habilidad. Se lo damos, ¿de acuerdo? Ahí está, parche habilidad, perfecto. Ahora, el siguiente paso es subirnos en Coraidon con el objeto que queremos clonar equipado. Y ahora, una vez nos hemos subido, nos volvemos a bajar. Si no hacéis esto, el objeto no se va a clonar, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya está todo hecho, lo tenemos en forma combate en el equipo, vamos a luchar contra un Pokémon salvaje. Da igual cuál, ¿de acuerdo? Vamos a hacer... Contra este Oinkologne. Cuando nos diga si queremos añadirlo o no al equipo, le decimos que sí. Que queremos añadirlo al equipo. Y nos vamos a Coraidon. El Coraidon Montura, que yo sé que tengo ahí alto otro Coraidon, pero ese no le hagáis caso porque ese no es el de la Montura. Es este. Lo que tenemos que hacer es, como veis, cuando yo le digo a la A que quiero cambiarlo por Coraidon, me dice que turru porque Coraidon no se puede enviar a las cajas. Lo que tenemos que hacer es un glitch que sí que te permite enviarlo a la caja. Y es el siguiente. Tenemos que pulsar A. ...y seguido muy rápido la B. Muy rápido. Primero A y luego B. Vamos a ver si me sale en la primera. Es A y B. No me ha salido la primera. A y B. Ahora sí me ha salido. A la segunda. Básicamente es pulsar la A y deslizar el dedo muy rápido hacia la B. ¿De acuerdo? Y en este caso me dice... ...Coraidon lleva un parche habilidad. ¿Qué quieres hacer con el objeto? Pues quiero introducirlo en la bolsa. En este momento nos ha mandado a Coraidon a la caja. Algo que a priori debería ser imposible... Y lo que nos ha hecho es guardarnos el parche habilidad en la bolsa. Pero en este punto ya no tenemos montura, chicos. Ya no tenemos a Coraidon en el equipo. Y si queremos que vuelva a aparecer, solo tenemos que pulsar el botón más. El botón de que aparezca la montura. ¡Pum! Ya vuelve a estar nuestro Coraidon en el equipo. Y en efecto, este Coraidon, que es el que se ha clonado, sigue teniendo el parche habilidad. Es decir, tenemos un parche habilidad en Coraidon equipado. Y el otro lo hemos mandado... A lo que sería nuestra cajita ¿De acuerdo? Muy sencillo La clonación lleva nada más que unos segunditos Como os habéis fijado, no llega ni a un minuto Y en 5 minutos vais a tener Por lo menos, si os ponéis a hacer esto No sé, 10 parches de habilidad Es una absoluta locura Yo no sé cuántos tengo, la verdad Lo voy a mirar, pero en total debo tener Como 6 o 5 Vale, 3 más el que tiene equipado Coraidon, perfecto, tengo 4 Cuando lleguéis a 8 os voy a enseñar lo que va a pasar porque no tiene ningún tipo de sentido. Como veis compañeros ya tengo mis 8 parches habilidad y vamos ahora con la magia. Vamos con cómo conseguir pastizal que es que es bastante sencillo. Básicamente nos vamos a la tienda y lo que vamos a hacer es vender los parches fácil y sencillo. Obviamente yo os diría... Que no mmm, os quedaréis con cero parches, ya que es una forma de farmear dinero que no tiene sentido. Por lo menos haced 9 y vendéis 8 o vendéis 4, da igual, ¿vale? Vais a ver por cuánto dinero se vende esto, chicos. 125 mil cada parche. No tiene ningún sentido, sinceramente. Si vendes los 8, ganas un millón de Pokélenes. En muy poco tiempo, chicos. O sea, si ya lo tienes, vas a tardar 5 minutos en hacer un millón de pokéjenes. No tiene ningún tipo de sentido. ¡Pum! Le damos a vender, sí, y ahora tenemos un millón setecientos veinte mil No tiene ni pies ni cabeza esto, chicos. Es Increíble. Antes de terminar el vídeo quería deciros que los Coraidon que se están clonando van a estar en la caja, pero estos Coraidon no son utilizables, no son cambiables. Estos Coraidon deberíais liberarlos, ¿de acuerdo? Ya que si los metéis en el equipo, como es este de aquí que lo acabo de meter, no te va a dejar sacarlo. Nunca más. Bueno, nunca más. Puedes volver a hacer el glitch. Y pasarlo a la caja, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero este Coraidon, si los empezáis a meter al equipo, que yo lo puedo hacer sin ningún tipo de problema No te va a dejar volverlo a traer a la caja Y esto, hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo hago ahora para quitarlo? Tranquilo, vuelve a hacer el glitch y lo vuelves a mandar a la caja, solo este y ya está Pero eh, para que sepáis que no sirven para nada y tampoco te deja liberarlo, por cierto, desde aquí ¿Vale? No te deja Desde aquí, sí que te deja Así que chicos, lo que debéis hacer es liberar todos los Coraidon clonados de la caja y para que no aparezcan nunca más. ¿Por qué digo esto? Porque si en un futuro parchean el glitch y ya no se puede hacer, los Coraidon duplicados que tengas en el equipo no los vas a poder quitar nunca jamás. Así que, libéralos desde la caja y se acabó. Tú te quedas tu objeto clonado y hasta luego. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no vieron mañana y mirad este otro vídeo que os dejo por aquí que seguro que os es de utilidad. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!